Dios le bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Soy su hermana Disney Acosta. Estoy aquí una vez más, hermanos, para traer una palabra de parte del Señor. Mis hermanos, esto es una palabra muy fuerte, una palabra de juicio que el Señor le envía a su pueblo y a los que no le conocen. Debemos de recibirla, hermanos, debemos de ponernos a cuenta con el Señor, porque el Señor está muy airado con su pueblo, no con todo, con lo que están haciendo, lo malo, con lo que no están en obediencia. Mis hermanos, reciban esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Llévala delante de la presencia del Señor. Ore y pídale al Señor confirmación. Y vamos a ponernos a cuenta, mis hermanos, porque el Señor habla afuera, fuera a tiempo y fuera de tiempo porque nos ama. Porque Él es un Dios bueno y un Dios de misericordia. Porque no quiere la muerte de ninguno de nosotros ni, ni de las almas que aún no le conocen. Bendito es el nombre de Cristo. Hoy es día... Eh, jueves 5 de noviembre del año 2020 y te leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pueblo no escucha, ha cerrado sus oídos para no oír, para no oír mi voz y ha endurecido su corazón para no buscar mi rostro. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he agraviado? ¿Por qué? ¿Por qué te has rebelado contra mí? Siguiendo los placeres de este mundo, entretenido con cosas que no edifican. Mira en tu alrededor, ya mis juicios empiezan a estremecer las naciones. Mira, estás en principio de dolores. Es tiempo de buscar mi rostro, de arrepentirse, de clamar por misericordia. Pero tú, pueblo, ¿qué estás haciendo? Despierta ya. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar preparado en mi presencia. Toda rodilla se debilitará. ¿Y cómo tú crees que vas a permanecer de pie si te has apartado de mí? Solo yo te puedo dar la fuerza para mantenerte de, de pie. Búscame, tú que no te has arrepentido y vivirás, porque no quiero tu muerte. Quiero que vivas como todo aquel que se ha arrepentido y vive en santidad apartado del pecado. Buscándome de todo corazón, porque hoy muchos dicen, sol, porque hoy muchos dicen, y solo de labios que me y solo es de labio que me aman, pero no guardan mi palabra. Mi pueblo se ha corrompido, se ha desviado tras dioses ajenos, pero no lo toleraré ya más. Me han irritado y sabrán que yo, Jehová, soy el que castiga. Y esto lo haré para que vuelvan su rostro a mí, porque los amo y no quiero que ninguno se pierda. Mi hijo pagó un precio muy grande por cada uno de ustedes y no lo pasaré por alto». «Vuélvase cada uno de su mal camino, y yo lo restauraré. Se acaba el tiempo, pueblo mío, se acaba el tiempo. Búscame y refúgiate en mí, porque grandes cosas vienen sobre la tierra, por la maldad y el pecado, porque a lo buen, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y mi pueblo se ha corrompido, y viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Cuántas veces te he llamado con amor, con amor eterno y haces escarnio de mis palabras? «Basta ya». Se acabó, derramaré mi ira sobre los soberbios y altivos de corazón, sobre los que no guardan mi palabra y oprimen a mi remanente. Pero tengo una pequeña manada que sigue siendo fiel a mi nombre. A ellos exaltaré. En aquel día los guardaré y verán mi mano cuidándolos, cobijándolos bajo mis alas. Pueblo mío, vuelve a tu Dios y alcanzarás misericordia. Yo Jehová, el gran yo soy. Semano, esta palabra, son palabras fuertes, pero son palabras para que nos volvamos al Señor. Porque como Él dice, Él no quiere la muerte de nosotros, Él quiere que nos volvamos a Él. Por eso envíe esta palabra. Y le voy a estar leyendo a mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, esta palabra, lo que el Señor me ha dado, está en la Biblia, mis hermanos, porque Dios respalda su palabra. Dice Isaías 13:11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 porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Mis hermanos, vienen en juicio sobre esta tierra. Vienen en juicio y primeramente vienen por, por el pueblo de Dios, porque nos, hemos, muchos se han corrompido, nos hemos corrompido. Mis hermanos, y tenemos que arrepentirnos cada día, buscar la presencia del Señor, buscar a Dios en espíritu y en verdad, no de labios nada más, sino de corazón. Mis hermanos, porque muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y el Señor le dirá, apártate de mí, hacedor de maldad porque solamente con su labio adoran y dicen que aman al Señor. Pero si no guardamos su palabra, mis hermanos, de nada nos vale. Amigo, el Señor te invita en este día que te arrepientas para que vivas, que busques su rostro, porque todo el que está en pecado está muerto espiritualmente, todo el que vive en pecado está muerto espiritualmente, y el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Por eso envía a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que nos lavemos, nos limpiemos con la sangre de Cristo, para que vengamos humillados y arrepentidos a su presencia, trayéndole todas nuestras cargas a Él, mis hermanos. Estamos en principio de dolores. Es tiempo de arrepentirnos y buscar a Dios de todo corazón. Mis hermanos, Y más, yo les dejo con esta palabra, busquemos del Señor, oremos los unos por los otros, son tiempos difíciles, mis hermanos, vienen cosas grandes, vienen cosas terribles. Mis hermanos, el Señor lo avisa porque nos ama, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.